quiten el cursor de encima porque no veo si abrieron la caja. Hay gente, hay gente, Llego gente, llegó gente, cayeron llegó los gente. Los los gente, los llegó los gente. Ay, otra vez lance. Viene gente caminando también. Ya maté uno. Dejé uno blanco, dejé uno blanco por aquí. Está afuera, está afuera, está afuera, está afuera, está afuera. está fuera. mierda. E uno, bajé uno. <risa> listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. ¿Dónde, dónde, dónde? Márcalos, ah, márcalos. Están como para allá. Oiga, oiga los disparos. ¿Quién necesita placa morada? Cinéticas. Un cañón. El, el, uno, el, uno, el uno, el uno. El uno necesita, el uno. Venga, no venga, puesta. venga acá, loco, venga acá. ¿El loco qué? ¿Lo regañaron? tome loco el loco como... Mucho. dime dime dime tome una placa lo regañaron Ahí vea, ahí veo, vio, vio, vea, vea Ahí, ahí, allá, allá, allá. ataque racimo vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. ataque racimo trépense trépense trépense trépense tiene falta falta? uno gracias que la vacías acá digo a tu ah míralos míralos míralos aquí hay okay, uno aquí hay uno aquí hay uno aquí hay no? aquí hay okay. eso, eso lo Acá, acá hay otro en esta casa. O sea, que vengo buscando. Va para el carro, para el carro. Iba. Iba del verbo. No se alcanzó a montar. <risa> no se no alcanzó a huir. No alcanzó a huir. es que nos vamos para Torre Petrolera que allá abrieron esa caja de armas. Allá hay gente. Hijo, hay gente. En torre Petrolera, acá hay mucha gente siempre. ¡Vamos, vamos, vamos. Tengo gente, tengo gente por acá, tengo gente por acá. Es un equipo no, porque no, ya maté no, dos. No, allá. Ya, allá, mate maté uno, creo que no, lo están no, reviviendo. Allá, vea, lo van a revivir, lo van a revivir. Tírale granada. Era un dúo nomás un dúo. Sí, como que se fueron Allá van en una moto, van en una moto Sí, buena, buena bueno, bueno. bueno. ¡Ay, monorrea! ¡Qué perro! Me lanzaron, me lanzaron, misil, me lanzaron misil Me lanzaron misil, Velo ya, velo ya, velo ya Están allá, me lanzaron misil Sí, están, están en esa casa, están en esa casa ¡Vas y placas! Están ambos ¿Se fueron? Antes lo ¡Maten lo maten ¿no al de la moto! Reload, ¡Maldita sea! ¡Me quedé sin cargador! Acá hay uno en la casa En la casa hay uno ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Sí, a ese lo, lo, le, lo le dice verendo, venga, venga, que va a venir a buscar. Yo, ¿Van a venir a buscar? quién trampa, tiene trampas. Si pone trampa, trampa. Sí, trampa a todo trampa. ese piso. Vamos, ah, quién es este la zona, marica, vamos, vamos, vamos, quién es la zona. Estamos lejos. Olvídate, bueno. No, no, espérate, vamos a quedarnos aquí. Sí, no, hagámonos los que trampa. nos vamos. Hagámonos los que nos vamos. Y nos devolvemos. No, yo lo estoy esperando aquí con, aquí, amigos, con él, sí, él tiene que venir, me, me tiene que venir a atropellar y lo voy a coger con el escudo. Se loco no viene, se se pongo viene. Nos mantenemos cerca, pues. Pero pilas a la zona, pilas a la zona. ¿Ya te llegó? ¿Te llegó? El uno? No. No, todavía, todavía. Si me llega, yo le voy a decir uno, tiene que, el que tenga carro tiene que coger para allá, porque no tengo. si Escuch si sí, sí, escuchamos la trampa. Yo voy por un. Yo, no llevo un carro, llevo un carro de cuatro puestos. Dale, recoge al 1. uno. Ah. Vámonos, ya no vamos para la torre, vamos para el otro lado donde está la otra caja. hay gente Escucho un helicóptero, creo que escucho un Ay, helicóptero no, no te vas a bajar cuatro, no te vas a bajar <risa> No voy a subirme en un techo, claro, perro Voy sí. a cambiar en un techo Acá hay uno, aquí dentro de esta casa hay uno, loco ¿Estás seguro? Pues yo vi, no sé si. Sí, sí, vealo acá afuera, vealo acá afuera. Mataron, bueno. Muerto, bueno. Muerto, muerto, muerto. Uy, que me lanzaron ahí. Pareció como si hubieran lanzado algo sí, a mí me pareció también, pero no. Era era, era el vuelo del combate. Vealo, vealo, vealo, en la carretera, en la carretera, en la carretera va el de la moto. Vealo, va a va, va la mejora, para la mejora, para la mejora. No, no, no, no, no, siguió el arco, siguió el arco, siguió el arco Ay, qué bono, qué asunto ese perro Hay otra atrás Dispara, dispara Ahí otra atrás, disparos, disparos, otra ya lo mató Ya lo. lo mató loco Este está el helicóptero? Se me hace a mí Sí, mínimo va a buscar el amigo Vealo, vealo, vealo, vealo, el tanque, tanque, tanque, véalo ahí en la caja, en la caja, en la caja, ver, si me lo bajo de aquí A ver, velo, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos, súbase, súbase ya, no, la moto No, no, no, no, no, no, no. Alguien no, súbase no. conmigo espera, espera que me va a bajar el del tanque ¿Cuántos son? Uy, oh, marica, hay tanque, hay, hay, son como cuatro Un equipo Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi Ahí vienen, ahí vienen, ahí. ahí vienen los carros. Sí, no, no se bajen, no se bajen, no se bajen. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya subiendo, viene lo, Verás que me viene subiendo, re duro Muerto, muerto, muerto, mate uno, mate uno Buena, buena, buena, buena, buena, bueno, porque me estaban dando re duro Manténgase juntos, manténgase juntos Mate el otro, juntos. mate el otro, mate el otro En el humo, en el humo Buenísimo Ay, este cosito Muertos Ahí viene uno Muertos todos. Buenísimo. uy hay un sniper Ma, hay otro falta, sniper hay un falta, sniper falta, pero no sé dónde. yo lo maté yo lo maté. seguro ah bueno. sí yo lo maté. sí creo que estaba, manté, estaba estaba por, estaba, por sí, del, estaba por el lado del tanque estaba por el sí, lado. sí yo lo maté yo lo maté. yo lo maté. bueno bueno bueno bueno. hay uno por allá a ver que... ¿Vean eso? hay uno que ahí nos voy con el sniper, los co voy con la sniper. A ver, hacia atrás de la hay hay una allá hay una moto bien, atrás rey? de la piedra de esa piedra de esa roca y si hay una moto atrás de esa roca es porque hay alguien allá ahí voy a lanzar un para que el man no vea nada tenga que salir creo que lo vi por allá creo que bajó por allá creo ve atrás no lo... atrás atrás atrás atrás atrás tengo dos atrás loco loco loco atrás muerto, muerto Y casi lo mata ese. Sentí que cayó uno. ¿Quién fue? No ya ya. Atrás de la, atrás del, del, árbol. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Que está aquí en una motora. Sí sí sí igual yo ya voy para allá porque la, la, zona se va a cerrar ahí donde están ustedes entonces mejor, mejor estar allá. El, la, el que nos estaba lanzando cohetes agarró la moto y es el que no. está allá escucho una moto escucho una moto por acá escucho una moto por acá ya había uno sí está por acá está por acá la moto la moto la moto Ay, ya la vi ni era véelo ya véala ya marca muerto Bueno, muerto muerto bueno, yeah, <risa> eh, bien, que lo mataba. <risa> Ay, marica, debiera haberme no, pero... Esa sniper está buenísima, está rota, weón.